Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches familia, les habla Ulises Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy miércoles 7 de septiembre de 2022, donde estaremos celebrando el Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha.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 Que ya estamos listos para comenzar los sorteos de esta noche y es con el Pega 2. Mucha suerte Puerto Rico. Veamos cuál es el primer número. Ya nos llegó y es el 3. Repito el 3. Segundo número es el 0. Repito el 0. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 3-0. El 30. Pasamos a Pega 3. Mucha suerte, sí jugó Pega 3, boleto en mano, que ya se acerca el primer número y es el 1, repito el 1. Segundo número es el 1, repite el 1 y tercer número es el 9, repito el 9. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 1 el 119 y pasamos a Pega 4. Mucha suerte a todos los jugadores de Pega 4 Boleto en mano Primer número Es el 9 Repito el 9 Segundo número Es el 3 Repito el 3 Tercer número Es el 9 Repito el 9 Y cuarto número Es el 5 Repito el 5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 Ahora pasamos al sorteo de Lotto Cash que cuenta con un premio de 730 mil dólares. Mucha suerte, veamos los números ganadores. Boleto en mano que ya se acerca el primer número y es el 4. Repito el 4. Segundo número es el 22. Repito el 22. Tercer número es el 25, repito el 25, cuarto número, es el 31, repito el 31, y quinto número, es el 30, repito el 30, ahora pasamos al sorteo de Bono Cash, y es el número 7, repito el 7, los números ganadores del loto son, 4, 22, 25, 31, 30, y el Bolo Cash el número 7 ahora pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 440 mil dólares, mucha suerte adelante con el sorteo pendiente que ya se acerca el primer número y es el 27 repito el 27 segundo número es el 25. Repito, el 25. Tercer número es el 3. Repito, el 3. Cuarto número es el 10. Repito, el 10. Y quinto número es el 16. Repito, el 16. Y el sorteo de Bolo Cash de la doble revancha es el número 1. Repito, el 1. Los números ganadores de la doble revancha son 27.